¡Está listo! no me puede ganar pana este tipo tira rimas demasiado mala por eso que me he hecho bien Toda la gente que sabe que el mecha me lo daña ¡Adiós! Este es alguien que esconde algo en un lugar muy alto ¿Se entendió la referencia? ¡Ja! ¡Secreto en la montaña! Sí. te de a palo ¡Adiós! ¡Hermano! Y esto acá no es cualquiera No soy un trailer Soy la película entera FMS 2020 Ya saben lo que les ¡Yo le guardo su lugar! ¡Para!